desde este, mi devocional diario que espero que también sea tuyo haz lo tuyo, mi devocional diario todos los días esperamos en el Señor que se cumpla todo el año, todo el año los 365 días y que este devocional pueda servirte para tu crecimiento espiritual para que estés fortalecido fortalecida y para que tú crezcas en, en el Señor y el tema de hoy es Jesucristo es el Señor y vamos a estarlo viendo ahí en Filipenses, capítulo 2, versos 9 al 11. Y dice el Señor de esta manera, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a, a él mismo, o a ti mismo, o a mí mismo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí, Pablo, a través de de esta palabra, y, y, y Dios usando a Pablo para escribir. No mirando cada uno por lo suyo sí propio, sino cada cual también por lo de los demás. Qué importante es esto, mi amado y mi madre, que, que no hagamos nada por contienda o por vanagloria sino que lo hagamos con humildad. Recordemos en estas fechas tan maravillosas que nos hacen ver y pensar realmente en el sacrificio del Señor Jesús cuando lo crucificaron y, y lo golpearon y en fin, todo lo que le hicieron dice, pero no mirando cada uno por lo suyo propio sino por viendo por los demás vaya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús recuerdas tú todo lo que pasó el Señor Jesucristo, lo recuerdas en Semana Santa, siempre, por los años y los años que yo he tenido de vida, hay un memorial de todo esto. Y mi amada, y mi amado, es bueno ver y reconocer, pero más que todo, tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder sentir en carne propia lo que Él pudo haber sentido. Dice el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y es que Jesús es Dios mismo Dios suma ¿no? en Cristo Jesús pero Él no se aferró a decir yo soy Dios y, y yo voy a cambiar las cosas ya terminantemente aquí había un propósito y lo único que tenemos que reconocer es que Jesucristo es, es el Señor y fíjate lo que dice el verso 7 que, que, que interesante, qué importante por eso lo tengo aquí subrayado sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo podemos estar pasando en la vida, sufrimientos, desprecios, cualquier tipo de azote que, que nos pueda fastidiar nuestro cuerpo por enfermedades, por tantas situaciones que hay tan diversas en la vida. No está diciendo Que se despojó a sí mismo Tomando forma de un siervo Hecho a la semejanza de un hombre O sea, el Señor Jesús Sabe perfectamente bien Por lo que tú y por, por lo que yo pudiera estar pasando Y dice, y estando en esta condición De hombre, se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Era una muerte vergonzosa O sea, el que lo pusiera en la cruz Aquí hay quienes Dicen que es nomás un madero eh, que, que era una cruz Es que la cruz Tiene un gran significado ¿Por qué? Porque era una muerte vergonzosa La que se llevaba allí en esa cruz Pero el Señor lo hizo Y fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Dicen las Escrituras Aunque otras religiones puedan decir todo lo contrario Pero eso es lo importante Mi amada y mi amado Qué importante es que tú y yo Podamos ser conscientes y que podamos vivir una vida como la que Jesús marcó cuando estuvo aquí en tierra en forma de hombre. Y para ir finalizando, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un hombre, ja, aleluya. Fíjate, y ahí en el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, ya en el cielo, aquí sobre esta tierra, o ya en los que ya se han ido, todo el mundo, cuando Él venga por su iglesia, que sea el arrebatamiento, todo el mundo, está en donde estén, doblar todas las rodillas, o sea, nuestras rodillas. Y en el verso 11 nos dice: Y que toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué, qué bonito todo esto, mi amado, mi amada! Pero todo eso lo podemos saber solamente cuando vamos a la palabra. De ahí, Filipenses nos lo está diciendo Pablo de esta manera, con la unción y el poder del Espíritu Santo que Dios puso sobre su vida. Mi amado, no puedo más que decirte que seas bendecido, bendecida pero que lo seas porque te has aferrado a Dios y a Jesucristo y has dejado que el Espíritu Santo llene tu vida para que haya un cambio total y radical vamos a orar tantito Padre le adoramos le bendecimos que estos son mensajes Señor en los cuales hemos estado recordando Señor ese sacrificio que año con año se recuerda sobre la tierra Padre bendiga pues a cada personita que se atrevió a ver este, este material, este devocional y que esto venga a servir Señor para que sus vidas sean bendecidas y prosperadas para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Si ha sido tu gusto y tienes el placer de compartirlo, hazlo y recibe la bendición del Altísimo por ello. Bendiciones.